Mi mamá una vez me dijo, aunque las personas sean malas contigo, tú sigues siendo bueno, tú sigues siendo amable, sigue siendo feliz y riéndote de todo, porque un día la vida te lo va a recompensar. Es triste, pero muchas ocasiones estamos rodeados de personas que nos dañan. Malos vecinos, malos familiares, malos amigos, enemigos, rivales en el trabajo, competencia desleal en los negocios, la persona que raya tu carro, aquel que no para de ofenderte o la señora que siempre te insulta. Sea como sea, todos tenemos que lidiar con gente que nos daña y es natural que como seres humanos busquemos cobrar venganza o al menos darles una cucharada de su propia medicina. Sin embargo, este video... Trata sobre cómo mantener esa actitud inculcada por una madre, que si bien es cierto, no busca el que seamos humillados, sí que busca nuestro bienestar, y es que nuestra querida madre siempre entendió esto, los seres humanos no siempre somos racionales, muchas veces somos emocionales, sentimentales y altamente viscerales. Nos gobiernan nuestras pasiones, y una persona que te daña, no contenta con dañarte, buscará destruirte hasta borrarte del planeta. Sí. Esa persona que te daña jamás dirá, oh, cielo santo, le he hecho daño, me he equivocado, tengo que enmendar las cosas. No, para nada, la gente que hace daño no solo no se arrepiente, sino que celebra cuando causa daño. Y lo que es más, se enojan cuando no han causado el suficiente daño que han querido, se resienten, y solo se alegran cuando de verdad te han causado una tragedia. Entender esto último es entender a tu mamá, porque ella comprendía muy bien que los seres humanos estamos siempre gobernados por nuestras pasiones. Pero, ¿a qué se debe esto? Se dice que los seres humanos son criaturas emocionales y difícilmente racionales porque nuestras emociones a menudo tienen un impacto significativo en nuestra toma de decisiones percepción e interacción con el mundo que nos rodea. Aunque somos capaces de pensamiento racional y lógico, nuestras emociones pueden influir en nuestra cognición y comportamiento de manera profunda, a veces de manera inconsciente. Aquí hay algunas razones por las que se considera que los seres humanos son emocionales y difícilmente racionales. Evolución, desde una perspectiva evolutiva, nuestras emociones desempeñan un papel importante en nuestra supervivencia y adaptación al entorno. Por ejemplo, el miedo nos ayuda a evitar situaciones peligrosas, mientras que la ira nos permite defendernos cuando nos sentimos amenazados. A lo largo de la evolución, nuestras emociones han sido fundamentales para la toma de decisiones rápidas y efectivas en situaciones críticas. Procesamiento automático, las emociones a menudo se procesan automáticamente y rápidamente, lo que significa que pueden influir en nuestras acciones y decisiones antes de que seamos conscientes de ellas. En contraste, el pensamiento racional y lógico generalmente requiere más tiempo y esfuerzo. Como resultado, nuestras emociones pueden tener un impacto inmediato en nuestra conducta, mientras que la lógica y la racionalidad pueden no ser tan influyentes. Sesgos cognitivos. Los seres humanos están sujetos a una serie de sesgos cognitivos que pueden afectar nuestra capacidad para tomar decisiones racionales. Estos sesgos a menudo están influenciados por nuestras emociones y pueden llevarnos a tomar decisiones basadas en factores irracionales o distorsionados. Algunos ejemplos de sesgos cognitivos incluyen el sesgo de confirmación, la aversión a la pérdida y la heurística de la representatividad. Influencia social y cultural. Nuestras emociones y respuestas emocionales están fuertemente influenciadas por nuestras experiencias sociales y culturales. A menudo, adoptamos normas, valores y comportamientos emocionales de nuestra cultura y entorno social, lo que puede afectar nuestra capacidad para pensar y actuar de manera racional y lógica en ciertas situaciones. Interdependencia de la cognición y la emoción. La relación entre la cognición y la emoción es compleja y bidireccional. Nuestros pensamientos y creencias pueden influir en nuestras emociones y nuestras emociones pueden afectar nuestra cognición. Esta interdependencia hace que sea difícil separar completamente nuestras respuestas emocionales de nuestras decisiones racionales. Partamos por lo que acabo de mencionar, evolución. El ser humano está dominado por el miedo, por sentirse amenazado, desplazado o invadido. ¿Alguna vez sentiste que tu vecino te odiaba al punto de no dejar que pasaras en la misma calle pública? Sí, este fue el caso de Rodrigo, que vivía en una colonia concurrida. Compró un lote al final de la colonia y, como todo buen hombre de familia, se puso a construir su casa. Con el tiempo, doña Susana y su marido se sintieron amenazados por la presencia de Rodrigo. pues es él tenía una religión opuesta a la de Doña Susana. Eso provocó la ira de esta pareja que cuando Don Rodrigo empezó su obra, Doña Susana, por puras ganas de molestar. Colocaba su vehículo en la calle para que Rodrigo no pudiera hacer llegar sus materiales de construcción. Esto fue así durante toda la obra y siempre que podía Doña Susana le hacía la vida imposible a Rodrigo. Tristemente, Rodrigo, con el fin de no llegar y entrar en pelea, decidió simplemente tragarse el orgullo y aguantar esa situación. Tristemente, las personas que nos hacen daño, generalmente, se sienten amenazadas por nosotros, sienten que invadimos un terreno que creen les pertenece, y literalmente nos atacan como invasores. El daño así, se origina, no desde el odio, sino desde el miedo, que al final se termina casando con el desprecio, formando así una espiral de odio, que tristemente termina por llegar a los niños. Mismos, que al final te terminarán de ver con ojos de desprecio, porque alguien les vendió la idea de que tú eres una mala persona. La fobia existe, y tristemente las personas se sienten vulneradas, así que atacarán morderán como perros rabiosos y si pueden causar más daño, mejor. Lo harán. La segunda razón por la que la gente te hará daño tiene que ver con las decisiones emocionales que toman. La resistencia a la razón y lo fácil es que dejarse enajenar por una emoción que secuestra su sentido de verdad y juicio. Esto nos regresa al punto primero. El miedo es un factor que influye en la gente porque es el miedo el que finalmente lo lleva a atacarnos, por miedo. El tercer punto tiene que ver con la cultura. La cultura es un término amplio y complejo que se refiere al conjunto de conocimientos, creencias, valores, costumbres, normas, arte, tradiciones y prácticas compartidas por un grupo de personas. La cultura es una construcción social y se transmite de una generación a otra a través del aprendizaje y la interacción social. La cultura abarca tanto aspectos tangibles, como objetos y símbolos, como aspectos intangibles, como normas y valores compartidos. Las personas en realidad pueden tener tan arraigada la cultura que tienen que algo que venga a desafiar lo que han aceptado como normal generalmente les provoca un tremendo estrés. La sola idea de tener que lidiar con algo nuevo los lleva a sentirse una vez más amenazados. La resistencia al cambio se refiere a la tendencia de las personas a oponerse o luchar contra las modificaciones en su entorno, rutinas, creencias o comportamientos. Esta resistencia puede manifestarse en diversos grados y formas, desde la inseguridad y la preocupación hasta la negación y el rechazo activo. La resistencia al cambio es un fenómeno común tanto en contextos organizacionales como personales. Las personas cuando se encuentran con algo que es distinto, tienden a odiarlo porque exacerba un temor común, el temor a lo desconocido. Uno de los factores fundamentales detrás de la resistencia al cambio es el miedo a lo desconocido. Las personas pueden sentirse inseguras o ansiosas ante la incertidumbre que rodea al cambio, especialmente si no están seguras de cómo les afectará el cambio o si serán capaces de adaptarse con éxito. De ahí a que terminen por odiarte, porque tú eres un catalizador que los obliga a alinearse a los nuevos cambios o a tener que perecer si no se adaptan ajustan o se mueven. Tristemente, los seres humanos no gustan del cambio, lo cual está bien porque estamos en nuestra facultad de apegarnos a lo tradicional, donde nadie nos obligue a hacer algo que no nos guste. Sin embargo, el cambio que resulta es algo que generalmente nos fastidia. Este es el caso de Juan, sacerdote recién ordenado para un pueblo muy lejos de la ciudad. Su teología defendía la idea de que los fieles católicos debían renunciar estrictamente a rezarle a cualquier imagen tallada. Estas ideas fueron traídas con él, hasta aquel pueblito, donde la gente era en su mayoría artesanos, carpinteros y trabajadores de barro. Su arte, su negocio y el 45% de su economía se debía a las figuras artísticas que hacían con barro y yeso. Cuando el padre, en la homilía del domingo por la mañana, llamó a vivir un cristianismo apegado a la Biblia. Los comerciantes y artesanos vieron esto como algo bueno, pero no duró esa sonrisa en sus rostros cuando el padre en el mismo sermón dijo que todo fiel debería renunciar a rezarle a las figuras, ya que estas son solo eso, objetos sin conciencia ni conocimiento. Esto despertó el repudio de los artesanos que hicieron que el padre fuera tildado de hereje. Los feligreses estaban en un tremendo dilema. Unos a favor del padre y otros en contra. Y más aún las cosas fueron peor porque otros artesanos que no seguían la fe cristiana se vieron molestos porque ellos tallaban figuras de otros dioses propio de su tierra. Eso causó aún más indignación cuando el Padre llamó a que solo se debía admitir a un solo Dios. Eso hizo que los artesanos lo tildaran de ser un enemigo del pueblo. Y no pasó mucho hasta que este conflicto se agravó hasta pasado tres años. Cuando finalmente el Padre Juan fue movido a otra parroquia, el cambio entonces, resulta en que la gente te deteste porque literalmente cambias todo lo que la gente ha aceptado como válido. La gente detesta que catalices un cambio en sus vidas y que los obligues a pensar de una forma totalmente nueva y alternativa, lo que provocará que te detesten. En otros videos, si recordarás, invoqué la figura de la empatía como modo de entender, pero no de conectar con el otro porque siendo honestos, jamás te recomendaré que intentes conciliar tus diferencias con una persona que no quiere hablar de sentarse a hablar de sus diferencias. Es imposible, solo nos podemos alejar. En este contexto, entonces la empatía sirve como un modo de estudio para comprender por qué la otra persona hace lo que hace, por qué nos detesta tanto y nos permite interpretar la realidad en favor de nuestro bienestar. Para ello debemos entender otras razones por las cuales esta persona te detesta. Pérdida de control. El cambio a menudo implica una alteración del status quo, lo que puede hacer que las personas sientan que están perdiendo el control de su entorno o de aspectos de su vida. Esta pérdida de control puede ser incómoda y desafiante, lo que lleva a la resistencia al cambio. Miedo al fracaso. Algunas personas pueden resistirse al cambio porque temen no tener éxito en el nuevo entorno o situación. Este miedo al fracaso puede ser paralizante y evitar que las personas acepten y se adapten al cambio. Sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos, como el sesgo de confirmación y la preferencia por la información que respalda nuestras creencias y actitudes existentes, también pueden contribuir a la resistencia al cambio. Estos sesgos pueden hacer que las personas sean menos receptivas a nuevas ideas o enfoques y más propensas a aferrarse a sus creencias y comportamientos actuales. Estos tres factores nos ayudan a entender por qué una persona puede sentirse amenazados por nosotros. Los sesgos existen y son los prejuicios que una persona puede tener sobre otras. Vamos, que si ves a una persona con tatuajes y asumes que pertenece a una pandilla, entonces estás prejuzgando. Puede que te equivoques y entonces habrás quedado como un prejuicioso, quizás sientas vergüenza por eso. Pero puede que tengas razón y efectivamente se trate de un antisocial. En ambos casos, corres el riesgo de equivocarte. Y si lo haces y te equivocas, puede que quedes como alguien con prejuicios o quizás lastimado por un pandillero. Es un riesgo que tienes que asumir. Si decides juzgar a esa persona por sus tatuajes, te harás dejado llevar entonces por un sesgo cognitivo. Así pasa con las personas. Vas con un escote y quizás piensen que eres un roba maridos. Tienes una moto de alto cilindraje y quizás piensen que eres un malandro. Eres una persona devota de fe y pueden pensar que eres hipócrita. Sea como sea, el sesgo existe y quizás mañana serás juzgado por lo que la gente cree de ti y no porque lo que tú eres. Irónicamente esto se le conoce como la falacia del hombre de paja. Cuando aplicamos la falacia del hombre de paja a nuestras evaluaciones y juicios de personas, podemos tergiversar o distorsionar sus características, intenciones, creencias o acciones para ajustarlas a nuestras preconcepciones y estereotipos. En lugar de juzgar a las personas por lo que realmente son, nos basamos en una versión distorsionada o simplificada de ellas, lo que puede llevar a malentendidos, conflictos y estigmatización. Un ejemplo claro es este. Una chica que entra a su departamento a las 11 de la noche puede ser víctima de esta falacia. Se elabora un chisme donde se dice que ella llega a esa hora a su casa porque seguramente es una mujer con fama de ligera que vende su cuerpo y que se dedica a sacarle dinero a los hombres. Es decir, se ha construido una imagen falsa de ella. Entonces, la gente la ataca. Hasta que un día un vecino descubre que en realidad ella llega tarde porque ella es doctora y cubre turnos nocturnos en el hospital. Literalmente y con mala intención se fabricó un chisme sobre ella y se la odió por ese chisme. Lamentablemente cosas como esas pasan y seguirán pasando. El ser humano es libre de ser tan pútrido y oscuro como le apetezca y nadie puede detener su apetito por errar. Solo nos queda seguir este consejo. Aunque las personas sean malas contigo, tú sigues siendo bueno, tú sigues siendo amable, sigue siendo feliz y riéndote de todo, porque un día la vida te lo va a recompensar.